Darwin Dayuso Rodríguez, soy secretario general de la Federación Nacional de Trabajadores de la Agroindustria Fino Centadre. Representamos a miles de trabajadores de las empresas que exportan a la Unión Europea y especialmente al Reino de los Países Bajos. Frutas frescas como arándanos, bananos, abocados, uvas, mandarinas, entre otros. trabajador sale de su casa a las 3 de la mañana y está regresando a las 7 de la noche. Situación que afecta a las familias, especialmente a las mujeres trabajadoras, que son el 50% de la masa trabajadora. Enfrentamos muchas dificultades ¿no? Eh, en el ejercicio de, de los derechos laborales y sindicales, que no pocos casos eh, son justamente a formarse en un sindicato. Hemos sido separados de las empresas. En nuestra experiencia, el mejor camino para superar los conflictos laborales es aportando al desarrollo justamente de las empresas y del sector, es el diálogo social. Tenemos algunos casos ¿no? de éxito que lo demuestran. Es necesario ampliar y fortalecer y apoyar el diálogo social. ¿Qué? Es muy importante que el Consejo Económico y Social de los Países Bajos eh, dé recomendaciones a la, a la Unión Europea para que las empresas compradoras fortalezcan el diálogo social entre las empresas productoras peruanas y sus sindicatos. Estas recomendaciones eh, serían una base indispensable para el desarrollo de, u, de una cadena de valor socialmente sostenible. Eh, yo creo que para que respete los derechos de los trabajadores. Es muy importante que la Unión Europea fortalezca sus principios rectores, no sobre las empresas y derechos humanos. Eh, nosotros participamos en un foro llamado Frutas del Diálogo Peruano, que es un espacio de diálogo social donde las empresas compradoras, empresas productoras y sindicatos, son el soporte, ¿no?, de Mundial CMD y ETI. Eh, promovemos también la responsabilidad social compartida en la cadena de valor, eh, reconociendo que el respeto de los derechos laborales es la base de, de un negocio socialmente sostenible. Nuestra iniciativa eh, muestra que es posible fortalecer la responsabilidad social empresarial y, y por eso estamos seguros que su regulación fortalecerá un ambiente, ¿no?, más eh, empresas adopten eh, una posición respetuosa ¿no? que permita eh, mejorar las condiciones laborales. Fundamentalmente, eh, en lo que se refiere a la disminución de la informalidad, la, la, la igualdad de oportunidades para mujeres y varones, eh, también la erradicación re del de trabajo infantil, eh, y salarios justos y una libertad sindical que sea respetada por las empresas. Creemos que esto es posible y yo creo que esperamos pues, que se dé en algún momento.